Cabal es como un río de Heráclito, clef, que fluye y que cambia con el pasar de cada curso, de cada estudiante. Gracias a él somos ahora un pequeño río, que poco a poco vamos adquiriendo más volumen, más fuerza, aceptando ser y dejar de ser al siguiente instante, para cambiar y mejorar, y caer y reír en el descenso. Gracias por creer en nosotros, por creer en mí y ver el potencial que ni yo lograba ver. Por dejarme estar en Neurófilos a pesar de ser tan inactiva por un año. Gracias por confiar en que podemos crecer y en darnos la oportunidad de ser mejores. Antes de Neuro, era todo lo que no quería ser. Era social, muy introvertida. Después de eso logré ver todo lo que podía ser. Yo logré ver el potencial que tenía en mí gracias a todos. Y por eso decidí ser feliz. Y eso lo debo a ti y a Neurofilos <risa> ¿Cabal para ti? Para mí, Cabal es equivalente a un líder, a un profesor, a un amigo, a un todo. Cabal ha sido la persona en la que hemos puesto toda nuestra confianza y al igual él nos ha brindado toda su ayuda. Él nos ha hecho descubrir quiénes somos, nos ha ayudado a crecer junto a él. Cabal para mí ha sido uno de los profesores que más ha influido en la manera en la que yo he empezado a, a pensar sobre la vida. Cabal en el poco tiempo que llevo viendo clases y empecé a ver filosofía con él, con solo una clase yo ya estaba como cambiando todo, diciendo, ay, ay, sí tiene verdad, sí tiene razón, entonces he, he cambiado mucho en cuanto a mi comportamiento, la manera en la que veo la vida, cosas así. Cabal ha sido el profesor que más influye en mí. Hola Andrés, eh, feliz como años, eh, más que una felicitación este es un video de agradecimiento de parte mía y también de todos los neurófilos por todo lo que has hecho por nosotros, por la pasión y dedicación que entregas a diario eh, por ser ese gran ser humano que de alguna u otra manera cambió mi vida me transformó y me hizo ser la persona que hoy soy hoy en día eh, te agradezco por todos los momentos compartidos, por todos los momentos vividos y espero tengas un lindo cumpleaños eh, por ahí dicen que los años no vienen solos y vienen con mucha sabiduría y créeme que de eso aprendido y contigo y pues contigo eso es algo muy notorio. Feliz, feliz cumpleaños y que sean muchos más a tu lado. Gracias por todo. Cabal para mí es, o sea, en el poco tiempo que yo de conocerlo ha sido una persona que me inspiró a hacer cosas que antes no haría y me ha inculcado como ese amor que antes no tenía por la lectura y por la escritura, que nunca pensé hacer, ahora ya lo tengo. Hola Cabal, te queremos agradecer por ayudarnos y enseñarnos muchas cosas nuevas. Te deseamos lo mejor de lo mejor y que sigas cumpliendo muchos años más de vida. Te queremos y feliz cumpleaños. ¿Y ¿Algo que le agradezcas a Cabal? Aparte de entrar a neurofilas, eh, yo le agradecería el hecho de que me ayudaba a vencer muchos miedos en cuanto a las cosas en las que gracias a él me doy cuenta que sirvo o que soy buena y que daba miedo dependiendo de lo que pensaran los demás. Algo que le agradezca a Cabal es que pues, él me ayudó muchísimo con mi timidez y pues, soy o oh, bueno, tengo mi personalidad como la tengo hoy en día gracias a él. Hola, hola, hola, hola. Yo soy Natalia y este video es para decirte a ti, cabal, que eres el más grosor del mundo. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de este maravilloso proyecto, de esta maravillosa familia. Y te quiero decir que eres el más grosor del mundo mundial. Cada vez que me preguntan por mi profesor favorito, hablo de ti. En serio. Así que muchas gracias, cabal, por ser tú, muchas gracias cabal porque sinceramente eres lo mejor que nos ha pasado a cada uno de nosotros eres un excelente amigo y eso es lo que te hace un excelente profesor porque sabes acoplarte, sabes integrarte con tus estudiantes y pues, no sé, ya, creo que sí, echas mucha labia vida. Hey. <ríe> no tiras caballos, es ser mejor, en serio muchas gracias por todo, te quiero mucho desde el corazón desde, ay no perdón, desde el cerebro gracias por permitirme ser neurofila ¡Y feliz cumpleaños! Le agradezco ayudarme y apoyarme en momentos difíciles con la escritura y gracias a él soy quien soy en estos momentos. El profe Cabal es una de las mejores personas que he conocido en mi paso por la normal. Realmente le agradezco por permitirme ser parte de esta gran familia, Neurófilos. A través de sus chistes filosóficos y algo sarcásticos, me ha enseñado muchísimo. Sin duda alguna cambió extraordinariamente mi forma de ver las cosas, de ver la vida. Espero que el azar le regale muchísimos años más de vida y muy, muy felices. Feliz cumpleaños. Que me haya enseñado eh, la TREC, porque sin duda somos adolescentes que éramos, ¿no? Y los adolescentes son idiotas, son pendejos. Entonces, la TREC es una manera de, de hacernos pensar, hacernos parar un momentico y sobre todo al saber llevar las cosas. Feliz como Ah, no, espérate. No, me voy a ah, dale. Ok. Hola, profe. Hola, profe. Eh, feliz. Hola, profesor. No, espérate. Ya, ya, ya. ¿Qué vas a decir? Voy a decir que le deseamos todos un muy, muy. Y ahí vas tú. Hola. Ya, ya, ya. Hola, profe. Eh, no, te otra, vez, otra vez Hola profe eh, queríamos desearte todos Un muy, muy Feliz cumpleaños Bro <risa> Profe, <risa> la estás rompiendo Sos el mejor y que cumpla muchos más Y que, que ya tú sabes Todo bien Bye. ¿Cómo sería si Cabal no te hubiera aceptado en Neurofilos? Pues si no hubiera entrado en Euro, seguiría siendo igual que era antes Sin ese amor por la lectura, por la escritura Con miedo a hablar frente a personas, mucha ansiedad y ya. Yo creo que sería como era antes de entrar en Neuropilas Y probablemente sería mucho menos feliz Probablemente si Cabal no me hubiera aceptado en el eh, sería todo lo que no quisiera hacer. No habría logrado todo lo que me he propuesto. Todos los logros que he conseguido hasta ahora han sido gracias a él, a sus enseñanzas, a sus conocimientos. Porque gracias a él he dejado atrás esa persona irracional, tímida que solía ser. Hola cabal, quiero desearte un feliz cumpleaños, espero que este año haya sido bastante fructífero para ti, que hayas alcanzado muchas de tus metas y que pues muchas de ellas hayan sido relacionadas con neurofilos. Quiero agradecerte pues por pertenecer a este maravilloso proyecto que ha sido sin duda alguna el mejor recuerdo que tengo de todos estos años de educación. Eh, gracias pues por la trek, por la filosofía, por los ataques a la vergüenza, por los regaños, todas estas cosas me han ayudado a descubrir una parte de mí que es bastante agradable. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotros, espero que podamos seguir creciendo como una familia familia, porque en eso es en lo que Neurofilos se ha convertido para mí, y pues muchísimas gracias por ser papá cabal. Feliz cumpleaños profe, deseo que la tarde esté siempre a tu favor, que logres todo aquello que te propongas, que seas enormemente feliz y que cada una de esas cosas que hagas te llenen completamente de felicidad gracias por ser quien eres, un gran amigo profesor, guía y entre otras tantas cosas, gracias por ser de esas pocas personas que marcan la vida de los demás de una manera trascendental, gracias por demostrarnos que ser diferente no es malo y que cada uno de nosotros tiene un gran contexto. Gracias, profe. ¡Feliz cumpleaños, Cabal. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Gracias por acompañarnos en este proceso tan extenso como lo es el aprendizaje. Gracias por el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que le entregas a nuestro proyecto. La verdad son pocos los maestros que se interesan en dejar un aprendizaje significativo en sus estudiantes. Principalmente muchas gracias por permitir que por medio de neurótulo se creen lazos y estrechos con individuos que jamás pensamos llegar a conocer. Personas como tú son las que necesitan el mundo. Maestros que no solo enseñen lo necesario, sino que traspasen los límites, haciendo que la cosmovisión de sus alumnos expanda y permitiéndoles ver más de lo que el mundo quiere que vean. Bueno, primero que todo, creo que sería, sería como yo, pero con más prejuicio en cuanto a... En cuanto a todo, en cuanto a pensar, en cuanto a hacer las cosas, en cuanto a manejar mis emociones, en cuanto, en cuanto a intentar ser un profesor que la verdad no creo que hubiera salido bien. Cabal en serio es un ejemplo a seguir para mí porque eh, yo quiero ser un profesor como Cabal. No que mucho, que y no no no sí, no bueno, mi mucho, me mucho, que me que más, que mucho mucho que mucho que que que súper que mucho pues yo creo que mi vida sería un poco monótona, no tuviese amigos tan buenos como los tengo ahora y pues mi paso por lo normal hubiera sido muy deprimente. Pues creo que sería como la persona que me conoció con mi déficit de atención, con mis problemas. This is too easy. Let's all take a rest Cabal para mí es más que un profesor Cabal para mí es un ejemplo No necesito tenerlo todo para ser feliz Puedo ser feliz sin tenerlo todo Y aún así tener lo que necesito para estar completo Cabal me impulsó para hacerme escuchar hablando en voz baja Cabal me enseñó a que puedo romper la definición que tengo de mí Y crear una que no quiera morirse cada vez que algo le sale mal. Cabal me enseñó que puedo hablar con todos. Cabal me enseñó que puedo impulsar a otros. Y eso siempre se lo voy a agradecer. ¡Feliz cumpleaños, Cabal!